Están dando vuelta Juzgado conocerá el viernes de coerción a Argenis Contreras. Con otra noticia, por COVID-19, la Junta Central Electoral ofrecerá servicio por citas a dominicanos en el exterior. Más información ocupa el local del PRM en Bonao en reclamo de empleos del gobierno. Eso va a seguir pasando, eso va a seguir pasando. Cámara de Cuenta audita desde el año pasado, gestión 2016-2020 de Abel Martínez, allá en Santiago. Otras noticias, movimientos dominicanos realizarán manifestación en apoyo a Haití. ¿Y cuándo no ha apoyado a Haití a nosotros? Toque de queda, vence el lunes 8 de febrero. Salud Pública dijo que los casos de COVID-19 van a la baja. Bueno. Bien, señores, esas son las noticias nacionales, como ustedes ven. Algunas chistosas, otras no tanto, pero bueno. Buenos días, Geryan. Buen día, pero mira, me parece realmente... Presencial, la clase. Mira, está me parece impresionante, COVID. la clase presencial. O semipresencial. O semipresencial, se cuando se dice que el, la educación a distancia no, este, es un éxito. No, este gobierno... También, es lo más raro que yo he escuchado este en toda gobierno. mi vida, que algo que te está funcionando de manera exitosa, tú lo cambies. Dame, me duele, pero dame, dame. Exacto, no lo entiendo. ¿Qué masoquismo eso? Es. Eh, Mira, el, el eh, exitoso, esto de la educación a distancia, ¿se acuerdan que se lo dije? Eh, exitoso... La educación a distancia, pero. No, y un, un programa bastante interesante. Pero vamos a la, señores, a la educación presencial. Señores, déjenme decirle una cosa. Yo me, yo me, yo me planto en, el, en mi vehículo a escuchar esa vaina y hay cosas que ay pero mira, sí a es mí se me había olvidado. Pero algo. óyeme, es importante, Oye, yo siempre lo he dicho, eso es bueno, pero para la para la gente que tiene el interés, para el adulto, lo, sí, es, pero, pero el los niño. Pro, el pro, los programas que están usando, o sea, ¿cómo le diría yo? El, el programa, el estilo, la forma. Sí el proyecto, no sé cómo llamarle, tiene un contenido excelente. Muy bien, claro que bueno, sí, y, yo... lo he, y lo hemos destacado aquí, pero ¿tú sabes por qué? ¿Para quién? Para el que tiene el interés, en, eh, eh, el interés y al que aquel que le pone atención. ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Ustedes lo que hacen los niños? Que si tú te le descuidas medio segundo, se te duermen, y si te duermen medio segundo, se va por... Porque realmente no sí. están interesados en eso cuando la clase es así. Sí, es su edad, también hay que tomarlo en cuenta. La yo yo se lo advertí. El a... se muy yo fácilmente. se lo advertí desde el principio, la educación a distancia es para el que tiene interés. Señores, tiene que haber un interés para el Pero en el aula, oigan, en el aula yo recuerdo en mis cursos de primaria, en el Colegio Padre Esteban, de doña Antonia Ortega, viuda Peralta, y bueno, ya fallecida doña Antonia. Quiero darle desde aquí un abrazo y un saludo muy fuerte a sus hijos a, a, a, a el, el, el médico el gastroenteró Johnny Peral. Johnny Peral, Saludos para Johnny. A Johnny, a Eri y, y a Karina, Karina Carolina que vive fuera del país. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo que era una regla de este tamaño y a pesar de tu estar en el aula no se distraía y tú veías que cuando claro. tú me, menos lo esperabas, te caía es la regla No, pero además, el ambiente por ejemplo, la socialización que se da dentro del aula te permite por lo menos tú estar interesado aunque sea en ir al aula, sí. porque eh, hay, están los amiguitos todo el ambiente, ah. eh, la cafetería que tú vas a comprar eh, y te compra un bolón que no lo, no lo vas a comprar en tu casa, sí. Y entonces todo eso es lo que permite que el niño tenga un interés particular Ajá. la decoración, los programas son sí, muy buenos y todo ¿eh? eso, todo porque eso. Yo, yo no podría venir aquí a ser mezquino los programas son muy buenos, pero son buenos para aquel que tiene un interés y quien por ejemplo, eh, eh, y se focaliza, los niños no se focalizan porque te, no tienen un interés te estoy marcado. diciendo que aún en el aula, con los compañeros ahí en broma, tú, tú te distraías aún en acá? el aula, sí, imagínate tú en la casa con tu papá, no, no, y la mayoría solo, sí, la mayoría sí, solo también. o con la, con la trabajadora que le da trepito lo que está pasando porque ella lo que está atendiendo es trapeando Señores, o está lavando y el niño está viendo el televisor. Señores, pues, hay, que, hay que, mire, yo quiero reconocer aquí a esos profesores. Yo tuve unos profesores excelentes, ¿Sí? suerte, tuve suerte porque cuando <risa> llegué a la universidad eran lumbreras eran por, por la mano de que yo pasé. Pero por ejemplo, doña Ana Antonia Ortega, viuda Peralta, una maravillosa profesora, excelente, la mujer que más me enseñó en el mundo esa señora. Esa y mi abuela. Y, lo, y, la, y, lo, y doña Facha que también era parte de ese proyecto, de ese colegio, el colegio Padre Esteban, aquí en la calle La Cruz, antes de llegar a la, a, la, a la restauración. Un amor, una maravilla. Pero, por ejemplo, las hermanas Polanco, doña Tata, Nini, eh, Pura una cosa... Sí, hay maestros, Óyeme, hay maestros, muy buenos. Eso sí es grande, eso sí. sí es interesante cuando tú después de viejo, como el caso mío, sí. te recuerdas con todo ese cariño sí. de todos esos profesores que tú, tú que, que me dieron, que me dieron mi reglazo y me jalaron el sequillo y la oreja. Por vocación. Pero, por pero vocación. eso me enseñó muchísimas cosas. Así, Así es. es. Señores, bueno. vamos a continuar. La pregunta del día, Yerian. Yo creo que tú di buenos días, dijiste. Sí, saludar a la gente, <risa> Hoy ¿verdad? Esa, a saludar a la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal Así 10 es. y a la gente que como siempre nos sigue a través de las redes sociales. Buenos días, aquí estamos en este viernes, viernes 5 de febrero del Esa, año 2021. Cómo no, gracias. Esa pregunta del día se responde con un, con un monosílabo, todo. Sí. Con una sola palabra, que no es monosílabo, es todo. Sí, todo. Todos. Ahí está. ¿En cuáles productos de la canasta bueno. familiar usted ha percibido aumento en el precio? Todos. Háganlo el video. ¡Ay, mi madre! 829-451-3381. Esa es la vía de comunicación con nuestro programa a través de la red social WhatsApp. Recuerde muy bien: esta es la pregunta. ¿En cuántos productos o en cuáles productos de la canasta familiar usted ha percibido aumento en el precio? ¿Eh? Sí, eh, y ya, eh, ya, ya menos temprano para y que saben de eso, pero o seguro oyen a, a las mamás quejándose. Eh, mira, me, me, me, me dice mi hermana que es maestra, que, que ellas también son de la buena, y, y mi mamá. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Son no, no, pero... Maestras, maestras de vocación. Claro, tú eres eh, un maestro de antes, que sí. no son los de... Porque mira, hay una, hay una generación de maestros. Alta Gracia hab... Ventura, en, en las Guasumas, la, la profesora Tata, muy conocida y muy querida. Yo te voy a decir una cosa, en sí. el en el de maestro nuestro hay, hay deficiencia. Sí. No en todo, por supuesto, pero hay deficiencia. Hay, hay gente que está en, en planos medios y bajos sí. eh, eh, del, del, del sistema educativo. Que, que, que, no, que no han leído un libro sí Ana Silvia Paulino, la profesora Naná Allá arriba Que le ponen una tarea en la universidad Y lo que hacen es que leen el capítulo del tema que le interesa Pero el libro no lo vuelvan así a ver más Entonces eso lo que da es un profesor Es un maestro sin mucha formación Y al final eso se refleja en el alumno Que pasó por su mano Eso es así y es así también a nivel universitario Eso en todo, en todo momento bueno, bueno nada, Felicitar a los bien, maestros que están haciendo un excelente claro trabajo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a y a tu madre, a tu hermana. Sí, Mami ma, ma ya se retiró. Yo, no, pero mitad, queda, queda, la ya, historia, sí, queda la historia, Pero eh, no soy yo quien debería. Porque así como yo, así como yo recuerdo a mis profesoras de antes, así me imagino que habrá muchos alumnos que recuerden. Sí, a tu sí, mamá, sí, o sea, sí, definitivamente. Una cuestión de haber de, sembrado. De los maestros que iban al campo, allá al jovito a sí, dar clase a pie. Sí, sí, es ¿Eh? También. A pie, era no sé, que iba, no era alguien que no, no, no, no que esto. crucé el río, eh, sí, sí. para allá arriba, para el joguito. Ni siquiera un burro, un caballito. ¿Y ¿Qué no es lo que va a aparecer? <ríe> Qué cosa más tremenda. Bueno, señores. Eh, vamos a ver. Continúan las salsas en productos Ay, de canasta Dios familiar. Mío. El precio del pan aumentará, en, en, en, eso es, en futuro, 40%. Sí, el lunes. Bueno. El... Desde finales del año pasado, varios de los productos de la canasta familiar han presentado aumentos en sus precios. Entre los que podemos citar los huevos, carne de pollo, carne de cerdo, sobre lanzas alzas empresarios de la industria, sobre todo los panificadores advierten que el precio del pan podría incrementar un 40% en los próximos días por alzas registradas en la materia prima para la elaboración de productos. El incremento está basado en los cambios en los costos de la harina y otros insumos requeridos en el proceso de la elaboración de ese producto, los cuales superan 45%. De acuerdo a Francisco Pollock, empresario de la industria del pan, este sector ya no puede extender el plazo para actualizar los precios de ese producto. En la actualidad, el precio del pan de agua y el sobao se encuentra a 5 pesos la unidad, pero se venderá. Hasta más de 7 pesos indicó la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina. Esto sin mencionar que hoy, como cada viernes, se espera que el Ministerio de Industria y Comercio de conocer los precios de los combustibles de la sí. semana próxima, los sí, no. cuales han experimentado alzas de forma continua. Ah, pero Espérate. Entonces quiere decir que por cada funda de 10, hay 20 pesos ahí. Claro que sí. sí. Ah, pero espérate, es eh, eh, pesado el son, aumento. Sí, si son 2 o 3 pesos que va a aumentar. 2 pesos. Eh, Francis, uh -huh. ¿cómo bueno, estás? Buenos días. A Dios las gracias. Ay. Y que nos ayude a desenvolver en el día. Y el resto que y 70 que, pesos. Para la, estas cosas, Pídele pero, que nos ayude a bajar el pan. Ahora hay que buscar 70 pesos, no de 50 que va en la funda, 70. Nos es inteligencia para entender estas cosas. Pídele que nos ayude a bajar el pan. Pero, Mira, esa es una comida muy, muy, muy común de la claro. gente de todo el mundo. Hace tiempo que nosotros hemos debido Ojalá de ahí. comprender que en la unión está la fuerza. Nosotros somos soberanos para unas cosas, para otras no. Cuando empecemos a ser soberanos, consumidores, conscientes, y dejemos de comprar un producto como huelga, como, como, como si fuera... Eh, no, una una protesta, protesta. una no, protesta. Nadie, no, Nosotros no queremos que el que está dedicado a una actividad fracase, no, pero, pero hay sociedades más organizadas que nosotros que han dado muestra de que cuando se le tima, se le afecta el bolsillo, se le cierra. <ríe> y yo soy de los que cree que que en este tipo de, de planteamientos, sin ningún tipo de proporción, más allá de la que, bueno, el combustible, pero tú le vas a cargar combustible a cuando tú tienes distribuidores que son los intermediarios y todas esas cosas. Pero el Estado está permitiendo que todo se le vaya de la mano. Yeah. El control de precio en este país no existe. ¿Quién, quién, quién? quién está permitiendo? Se le está el Estado. ¿Tú sabes el qué gobierno ha con los panaderos ah. que los hornos ya no son de leña como antes, ahora son de de, de gas. gas, de gas, de GLP. Entonces yo estoy de acuerdo con que nosotros en un momento dejemos de comer pan, un ejemplo. Como es el tema de dejar de echar gasolina en un, un momento, para ver qué van a hacer ellos. Tendremos que burro. Compu no, no, echar yo, gasolina. Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero en este Hace caso no le podemos echar la culpa a los panaderos porque el problema está en la materia prima. No, es, igual, es que el panadero. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo conozco el, la industria del pan desde uh -huh. mucho tiempo y a diferencia de lo que hacía Luis Joa, que en paz descanse, Luis Joa nunca redujo el tamaño. Ahora tú vas a tener. Compra el pan. Sí, más y caro y más pequeño. Más pequeño y a la vez le aumenta. Ahora, si sí. tú me mantienes la calidad, me das sí. lo mismo que yo compraba y por el incremento de los productos que intervienen en la producción del pan, yo me veo obligado sí. a hacer. Sí. Pero. Y es una estafa por todos los lados. ¿Por, por todos, todos lados? lados. le echan levadura y, y polvo de jornal. Y esa, esa vaina. Esa no, es no, no. Comienza a subir. Y deja sí, un hueco adentro. Que, que cuando eso... tú lo agarres, se te meten los <risa> cinco dedos. pero ¡Bua! los culpables <risa> no son ellos. Cul el culpable no es, hay el, es el gobierno que el lo control, permite. Porque no, no hay, no hay control. control. ¿Dónde está? Por cierto, creo que vi ayer a uno de los funcionarios. Y pro vi en el supermercado. A pro consumidor. Ya ni Ana del Castillo no está. Me comentó ella hace un par de días. Ah, no. ¿Y a quién nombraron ahí? él? No sé ella pero me dijo que ya no estaba en la institución lo, yo, yo la vi llamé ayer para por, por una queja que se hizo aquí un señor de colmado que andaba sí. diciendo de los salamis que se los vendían eh, con menos cantidad no recuerdo qué otra cosa decía que sí, creo sí. que el hace sí. que venían unos gramos menos sí. eh, y yo la llamé porque tengo el contacto de ella hicimos buenas mías en ese tiempo que estuvimos entrevistándola y entonces ella me dijo que ya no estaba en la institución pero mira, <ríe> pro consumidor Bueno. y también vuelvo y repito un ciudadano empoderado va y pone la denuncia. Eso, esas son, tú acabas de dar en el clavo, tú acabas de decir la palabra mágica. Un empoderado ciudadano empoderado y organizado. Y organizado. Aquí va no. y pone la denuncia. Aquí no. Pero en este sentido tenemos que empezar a, ejer, a ejercitar el poder que tenemos como consumidores para que no se nos presente cada vez que se le dé la santa gana. Señores, los salarios están iguales. Que hace sí, años, sí, así el dólar está bien que ha subido, pero nosotros no somos los, los proporcionadores de esto. Pero tiene, una, pero tiene una estabilidad. Y tiene una en estabilidad este momento, en este momento que, dio... que no pueden nadie delegar que Ay, es por el dólar. No. Ha bajado 57,70 está Le estoy diciendo. De 58 y pico, está 57. .70. Le estoy diciendo, es que ha hay aspectos que están a la deriva y están haciendo, pero. Como aquí hay un pueblo sumiso que paga el plátano a 25. Yo no he vuelto a comprar un plátano jamás. Y el plátano más barato es malo. Más malo bueno, que Danilo. También yo tengo una produccioncita de plátano en mi patio. Oye. Gracias a Dios. No yo lo que yo digo. ¿Cómo fue? Eh. Que el plátano, hay un plátano que es más barato, pero es más malo que Danilo. Diablo, nadie le entra a eso. <risa> Yerian, bueno, dime. miren, eh, yo lo que creo que el gobierno... Debe identificar dónde está el problema. Nos pasaríamos aquí años hablando de lo mismo. Si no se identifica el problema, ¿cómo se va a resolver? Ejemplo, los combustibles. Los combustibles. Hay que ver hoy, por cierto, hoy Hito entren a Twitter, usted que me sigue, entra a Twitter y apuesto a que hoy Ito no antes de los precios, no es tendencia. Sí. Eh, desde anoche Pero ya era la, tendencia. Lo están acabando. Todo el mundo dándole funda a Ito, esperando preguntándole si va a subir los combustibles en el día Déjame de hoy. ¿Tú sabes lo que dijo ese barbarazo ayer? No. Que él está acabando con la mafia que hay en los combustibles. Embute de. Él. Y entonces, ¿cómo tú le explicas eso Embute al pueblo? Que tú estás acabando con la mafia que supuestamente hay en los combustibles y todos los días los combustibles Pregúntale están más caros. Los pero por si Dios. le subvencionan el GLP. La mayoría tiene GLP y se lo subvencionan. Claro, claro. Le pagan. O gasolina y se la subvencionan. O cuidado. Sabes, porque, o cuidado le se le está echando el los a los a las estaciones de combustible que pero tienen tú, un precio fijo que, que nada tiene que ver con lo que es el, lo que él denuncia oye oye yo tengo un amigo que era dueño de una de, de una estación de combustible yo <ríe> tuve que venderla porque es que el margen de beneficio es demasiado bajo y yo tengo que pagar empleado, tengo que pagar impuestos tengo que pagar mantenimiento tengo que pagar una serie de cosas pero hay otro, hay otra situación me, me, me contaba él y es que las asociaciones de choferes a pesar de que le subvencionan Quieren que le vendan el combustible a ellos, a sus miembros más baratos, perdiendo yo dos o, tres punto, dos o tres pesos del margen de ganancia que tengo. Y le dan, Entonces, pega, y le dan, y le dan como tres mil o cuatro mil pesos. A cada, todas esas choferas que ustedes ven le dan sus su 3 o cuatro mil pesos en combustible claro. mensual. Eh, no se llamen a engaño, que eso, eso es un negocio por todas partes. Ahora bien, eh, con relación a los precios, yo lo que entiendo es que, que el gobierno debe atacar el problema. Aquí decía... Eh, Diego Hidalgo, que el problema especialmente está en, en el caso de las carnes, sí. en la materia prima, es una, que yo, ciertamente ha subido, porque don, eso don está Diego ahí... Diego es el asunto... Eh, el, el, eh, de, el, de, de la Asociación de Ganaderos, exacto, exacto. en la materia prima. Eh, por ejemplo, hay que sí. ver... ¿Qué está provocando? Porque si no sabemos la fuente, ¿qué es lo que está provocando el alza del pan? ¿Le subió la materia prima? Bueno, pues lamentablemente van a tener que subirla. Eso, lo que sí tiene que entonces, el gobierno que tratar de atacar esa parte. Si, sí, por ejemplo... Eh, recuérdate lo que dijo Villar también con relación a los pollos. Sí. ¿Ustedes saben que aquí muchísimos ganaderos eh, están matando a la, la hembra? Cuando, cuando la gente comienza, los ganaderos comienzan a matar la hembra, es un problema... Porque la carne, la carne de, de, por ejemplo, en caso de sí, la, de red, no. Y comienza a bajar porque no hay producción. No hay la, producción. ¿Y quién mata una hembra? La, car sí, la carne sí. de macho es mala. Es mala la carne de, de, de, de macho. No, pero que normalmente la hembra se usa para producir. Ah, Entonces aquí hay gente matando la sí. hembra. ¿Por qué? Porque ya no encuentran de dónde agarrarse. Porque la materia prima está altísima. Pero ¿cuál, El es la costo ¿Cuál es la idea de, de, de matar a la hembra para que no siga la producción? Porque, porque ya tú, tú vas a acabar con eso. Pero yo lo que debieran es regalárselo a la gente. Yo sí, una, como, como regalaron, Yo tengo una vaquita en el, mi lo, patio de ahí lado de como, ellos, lo lo como la gente del queso Que regalaron, que regalaron queso Se lo regalaron al pueblo Cuando se le estaba quedando sí, pero, cuando, sí, pero, pero cuando pero, lo pero, subvencionaron porque, porque, No exacto. volvió a aparecer jamás Ni por los medios Entonces la solución es que el gobierno debe atacar de, No es comprar el producto Ojo, no es comprar el producto Para vender solo a la gente Yo no he visto aquí que lo, la, la venta de pollo Aquí en San Francisco yo no le he visto la venta de pollo Lo que tiene que atacar es precisamente la producción, tratar de que los productores no sean tan golpeados con la materia prima y entonces obligarlos, mediante supervisión, a que el producto le llegue al pueblo de manera correcta mira, y no la, abultado. Mira, la producción es una cadena y eso lo hemos visto sí. tanto cuando se entrevistó aquí a don Diego como cuando se entrevistó a este eh, amigo eh, Villar. Y definitivamente lo que el gobierno tiene que hacer es vigilar esa cadena, porque en esa cadena es que está el meollo de la cuestión, ahí es que está el problema. Definitivamente eh, los, eh, los intermediarios, hemos visto, son los que mejor le va con el producto que no siembran, con el producto que no trabajan. Y por otro lado está el tema del de alza del dólar, que afecta a toda la economía a nivel, eh, digamos, completo, ¿no? porque usted puede ver que eh, si sube el dólar, afecta la materia prima de la mayoría de los productos y los insumos para la crianza de animales. Vamos a una llamada telefónica. Yo continúo después de la llamada. Adelante, buenos días. Muy buen día, Yerian, mi profesor amado y mi amigo Francis Pacheco en línea. ¿Cómo está Pacheco? Cuéntame. Oye, dentro del festival de precios que tiene el comercio nacional, Debemos denunciar que los productores de cerdo prácticamente están en serio aprieto. Por ejemplo, antes del 16 de agosto, un saco de afrecho para cerdo de alimento costaba 875 pesos. Y hoy está a 1815 de manera que gobierno. ha subido más de un mil por ciento. Eso no es posible. Entonces, los sí. productores y el Estado deben explicar entonces dónde está el problema claro. de la materia prima, que es lo que ha pasado porque el dólar supuestamente está estable. Por ejemplo, en el caso de los maestros, los jubilados, mejor, ba jubilado. mejor bajo. Después que me había el poder, he perdido 20 mil pesos de mi salario. Y los que están activos han perdido entre 24 y 28 mil pesos. En virtud de lo que dice la Federación Dominicana de Comerciantes, que ha habido un incremento en los precios entre un 30 y un 40%. Boné, un de manera que las mieles de Avila con el pueblo están por concluir. Esto es irresistible y los salarios están estáticos en términos de números, pero que han bajado con relación a lo que tú estás comprando. Porque una cosa es el salario real y otro el salario nominal. Gracias. Mira, me Bien, dice, gracias, me, Pacheco. Me dice un productor de pollo eh, que en la granja está a 45, por ejemplo, el pollo. Pero a 45 se, pesos. Pero se supone que ya el gobierno tomó medidas y los y lo mismos... ¿eh? Enfócame a Franci, no en primer manera. plano, por favor. Enfócame a Franci, en primer plano. Que me llame alguien ahora mismo y me diga ¿Dónde ha comprado un pollo de los del gobierno? ¿A cómo es que lo están vendiendo ¿A 125? Ya, pues ¿A dónde? A Jesús santísimo. Tenemos así aquí... Es sí. no, no es así que lo voy a poner. Enfóquenme. Bueno, no sé. Ustedes pero recuerdan que, que estuvimos aquí a, ¿a Villar dónde? y en, explicó en que precisamente al otro día salió la noticia, la información, que los productores de cerdos estarían llevando en granja, vivo, en pie, a 118 el kilo. Si el gobierno no lo apoya en, en la situación... Y ¿A dónde en qué, qué lugar? Para búsquenlo para nosotros decirlo aquí dónde que se está vendiendo. Pero dónde está? Dónde que se está o vendiendo. Consíganme esa imagen, consíganme esa imagen. Correcto. ¿Y cómo va a ser que no para que... ayudar a la población a que consiga el pollo como se anunció. Sí. Que lo que produjo que también los, posi... lo, los productores porcinos, lo del puerco, lo del cerdo quieren también que se le ayude. Me imagino que esto va a ser una situación muy difícil ah, para el gobierno si no pone atención a estas cosas. Miren, señores, un eh, momentito, de último minuto. ¿Qué pasó? De último minuto. Me acaban de enviar ahora un video, eh, el amigo Luis Amparo, que es un fiel televidente de este programa. Aparentemente hay un incendio en Muné. Aparentemente hay un incendio en Muné. Eh, atención, muchachos, el equipo Vete de prensa. Así que gracias a nuestro amigo Luis Amparo que nos envía este video. Ahora mismo... El cuerpo de bomberos está sofocando un incendio en Muné. Va a ser, va a ser, la bomba de tiempo se en está Muné. explotando. ¡Atención, pueblo! No nos no, no afecta, no afecta el proceso porque esa documentación está ya toda en manos de la juez y del... ¿Cómo se llama? El, el, el intermediario este. De, del, sí, del Luis, de, ¿qué se llama? ¿Eh? ¿Eh? No el, recuerdo, conciliador. El, conciliador, el conciliador. El conciliador. Sí, sí esa. Eh, sí. Luis, no me no recuerdo sí, la sí. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Eh, te habla Otacilio William. Hola Otacilio, adelante. Yo quiero dar una opinión acerca del tema que están tratando. lele para adelante, que esto es suyo. Explica. Mira, mira eh, ahora, en la actualidad, fruto de la, de la pandemia y de que todos los países han estado cerrados en diferentes momentos, eh... Y desde China, al abrirse otra vez a Peturás, otra vez la eh, asunto de la pandemia, ha habido una gran demanda. Y como no había importación a los diferentes países, eso creó una ECATEP que Así se es. está reflejando en estos momentos en, los, en todos los renglones habidos y por haber. Por ejemplo, el incremento de, de los contenedores de China antes costaba entre 2.000 y 2.500 dólares. ...en la actualidad trae un contenedor de China... ...solamente de pasajes, cuesta y fletes... ...10 mil dólares... cuánto ...y todo 10 mil dólares... ¿Sí? ...entonces... ...eso es que, que, que es a la mercancía que, que uno trae... ...que uno trae dentro... ...y no solamente está subiendo... ...en los próximos días va a seguir subiendo... ...y va a seguir subiendo... ...aparte de... ...de alguna falta de control que tiene el gobierno... Pero la situación es básicamente de origen internacional. eso se va a reflejar en todos lo, lo, todo lo, los sectores. Y nosotros los productores, si nos suben el costo de la materia prima, necesariamente tenemos claro que aumentar que sí. el precio del producto, porque ¿Qué o, sector? o lo contrario, o bueno, lo aumentamos o desaparecemos. ¿Cuál es su sector? Es importante sí. su llamada. Me, me okay. ha interesado porque tiene conocimiento de en base a su realidad. Claro. ¿Cuál es el sector que usted... Eh, de la industria pero se, se, se, se dedica nosotros nos dedicamos al área de los productos químicos que tiene que ver con los detergentes Exacto. jabones okay. eh, de la diferentes categoría champú y detergente por ejemplo una tonelada de tapón que es lo que se utiliza para para hacer jabones eh, costaba hace eh, dos meses atrás mil dólares ahora cuesta mil seiscientos cuarenta dólares nosotros compramos un ayer y lo tuvimos con un a 1640 dólares. Imagínate, si antes nosotros vendíamos un galón de jabón por, ciento, por 110 pesos, suma ya ahora que debemos tener un incremento de alrededor de un 80% en la materia prima y no hay en el mercado. Si nadie o sea, tiene, porque la gente lo. O sea, lo exporta, escasez los y Los que no producen eh, lo hace que se, se agachan cuando los precios suben para esperar que otra vez voy a bajar. Pero nosotros lo que producimos tenemos que obligados a eh, hacer la compra porque si no dejamos las, las industrias se atraviesan hay que buscar alternativas ante la situación sí. porque hay cosas sabes, que no controlamos y las alternativas son si usted no puede comer pan coma guineito. Mira, Mira Manuel Ortiz Eso. dice que la materia prima de los materiales de, de tapicería dice él que lo, la, lo, la materia prima de los materiales de tapicería han subido un 50%. Vamos a hacer una es Que cosa. la corcha ha subido 40%. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a todos nuestros eh, televidentes que si tienen información sobre todo lo que fabrican, construyen... Yo quiero ir a un panadero. ...la gente ligada al comercio, la gente ligada al empresariado que nos ve, que nos diga si la materia prima de su producto ha aumentado y en cuánto. Vamos a ver Exacto. si nosotros hacemos el de cómo tenemos han ido los aumentos. Otra aquí. llamada. Ya hablaron los tapiceros. Otra Vamos a, sí, ya tenemos sí. los tapiceros. No, y a la y gente, ya hablaron la gente de la de las de química. Detergente, de detergente. Química, detergente. Y Adelante, es. buenos días. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Eh, es eh, eh, el ingeniero Gregorio que le habla. Eh, oye, Marco tú me no conoces a mí. Sí. ¿Sabes quién es Gregorio, verdad? Sí. Es un agrónomo de área de Sí. Lo que le pasó al gobierno fue que desarticuló el sector agropecuario todos por ejemplo aquí en San Francisco de Macorís todos los técnicos que sabían de producción lo, lo trasladaron o lo cancelaron y pusieron gente ahí que, que prácticamente son botellas que no están haciendo nada sí. que no saben el incluir que se mueve por ejemplo eh, yo conozco casos de, de personas de productores que han dejado de producir por ejemplo plátano porque no pueden penetrar a un camino. Y, y el, el gobierno anterior dejó mucho equipo. Eh, otra cosa que ha influido en el sector, en el sector agropecuario por ejemplo, en la producción de plátano que han puesto en que eh, el ministro de Agricultura, si usted es abogado, tiene que ponerlo en la procuraduría, si usted es agrónomo, tiene que poner un agrónomo en, en el Ministerio de Agricultura. Ahí había una persona que prácticamente era político y tenía muy, muchos sectores de esos productores controlado, que, que cuando se está cruzando un río, como decía Valaguer, hay que dejar, eh, hay que, no se puede cambiar de caballo entonces sectores críticos como la producción agrícola, como la medicina, como la economía, había que dejar esa gente ahí quieta, hasta que las cosas se estabilizaran porque estamos dentro de una pandemia. Sí. Yo soy productor de plátano, me fui en estos días comprar un saco de abono que costaba 1.150, triple quince de voy a apuntar plátano cuesta $1,650. Sí, sí. Mira... ¿Cómo yo, tú puedes producir con, con una... Sin, sin, sin, sin, sin razón aparente, como dicen ustedes, porque eh, el dólar se ha mantenido a su precio? Entonces, en ese aspecto, el gobierno no ha dado pie con bola. Gracias. Bueno, gracias, gracias a ti. Mira, tengo un amigo, tengo un amigo que era ganadero Sí. Cogió su finca, vendió los, el ganado y con mucho entusiasmo el año pasado comenzó a sembrar plátano. Sí. El miércoles nos juntamos en mi oficina y me dijo: No, los muchachos, imagínate, eso no me está dejando nada. Los sí. Pro, problemas y. y, y, y preguntarle y al amigo. Yo quiero ¿Que ¿Por qué él dice de, que, de que no había que cambiar, que había que dejar la gente que estaban, que no se cambia de caballo, pero ¿por qué él dice eso? No, no, eh, él decía, hizo la comparación cuando Balaguer, y ah, que sí. había que tener cuen, en cuenta que los que, se de, los que son abogados deben trabajar en la justicia y en sí. procuraduría. Sí. Que parece ser que hay una persona que no es agrónomo, y está dirigiendo la so producción que, que, que nacional. Quien no conoce el sector, no fue, conoce eh. el sector porque lo, lo mismo pasó con Amirta cuando fue ministro de, de Agricultura. Eh. Vamos a la vamos.